Es un honor volver a la Diputación que presides y hacerlo esta vez como ministro del Gobierno de la gente. Siempre agradecido del calor y sobre todo de la ayuda prestada. Quiero que sepas que me pongo a tu disposición para conseguir proteger a los vecinos y vecinas de Pontevedra desde las nuevas responsabilidades de sanidad. Y siempre agradecido. Lo que llevamos los representantes públicos cuando tomamos posesión, como diputados, diputadas o yo misma, como presidenta, ¿no? que es la insignia de oro de la Diputación, así que quiero que la guardes con mucho cariño.